Pues la verdad que está muy bien. Eh, un evento como este es necesario para un poco concienciar a las personas de la necesidad, de la eh, igualdad, eh, para que todos nos podamos mover y relacionar de la misma manera. Exacto, un valor fundamental, el que todos tengamos igualdad de condiciones. Sí. Eh, ¿Consideras que eventos como este deben repetirse? Sí, por supuesto que sí.